Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es miércoles, mitad de semana y el ambiente caluroso va a continuar. 37 grados centígrados como temperatura máxima, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa en 51%, un cielo medio nublado predominando. Y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el ambiente va a continuar cálido, marcando los 30 grados centígrados a las 22 horas sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa de 49%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana García, Santa Catarina, 35 como máxima, 22 como mínima en San Pedro, 37 con 23. Para el municipio de Santiago, la temperatura máxima alcanzando 38 grados. Esto mismo para Escobedo, con mínima de 23 a 24 grados centígrados en San Nicolás, en el municipio de Guadalupe, Juárez, Apodaca, 37. Se mantiene la temperatura máxima, 23 como mínima ya para pesquería y también para Cadereyta la temperatura máxima para esta jornada alcanzando los 39 a 40 grados y como mínima 25 grados y un cielo medio nublado también le comento el índice de radiación solar en este momento se encuentra nivel 11 esto quiere decir que extremo así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados a la hora de salir de casa cargar con alguna sombrilla con algún, algunos lentes de sol porque si el calorcito va a continuar para esta jornada y los próximos días también le comento que para mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 24 grados por la tarde la máxima alcanzando 38 grados centígrados cielo medio nublado para el día viernes se activa el pronóstico de lluvia esto en un 15% la temperatura máxima de 39 con mínima de 24 grados centígrados el día sábado continúa el ambiente caluroso 39 grados centígrados como máxima con mínima de 23 grados y el día domingo como lo estamos viendo el pronóstico de precipitación se hace presente esto en un 40%, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana con temperatura máxima de 34, mínima de 23 y esto mismo eh, va a continuar para la próxima semana, se pronostica lluvia para el día lunes con temperatura máxima de 32 y la mínima de 22 grados centígrados en información nacional también le comento que para Tijuana las temperaturas para esta jornada van a continuar frescas en el transcurso de la noche oscilando el termómetro de los 13 a 14 grados centígrados como máxima alcanzando 22 grados, en Chihuahua 35 con 17, cielo medio nublado también en Mazatlán, en Torreón con máximas de 28 a 37 grados centígrados, un cielo soleado para Guadalajara 33 con 17, en Acapulco cielo medio nublado, una máxima de 31 con mínima de 23 para el municipio de Celaya, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de miércoles 14 grados centígrados, marcando el termómetro 33 como máxima en Reynosa, 35 con 24, ya para Veracruz un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de 34 con mínima de 25 grados centígrados, ya para Cancún en Mérida, y también para Tuxtla Gutiérrez, predominando cielo medio nublado. Las temperaturas para esta jornada van a continuar superando los 30 grados centígrados y también para el territorio tejano, para El Paso un cielo despejado 34 con 21 y para Macalán la temperatura máxima alcanzando 34 grados centígrados. Y ya por último le comento que para este día de miércoles la luz solar, la salida a las 6 horas con 54 minutos y la apuesta a las 20 con 21 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.